Venga, vamos al siguiente nivel. ¿Qué cosa hecho? Oh, por Dios. Por Dios. Uno sí. Si... Eh, pero si no hemos hecho este destello de lotón. Chaval. No, tío, no hemos hecho ningún destello de lotón. Bueno, voy a hacer primero este. A ver, danse a mí una 8 sorpresa 600, pues ya tendré muy poco, pero te doy Toma amigo Ahí tienes Eso es, eso es, estoy lleno Transformación superanguilas. Ostras, este es muy fácil, pero da igual. ¡Cheve! Eso es como lo de antes. Mmm, soy un viejo sabio y no entiendo nada. Ah, por eso es sabio, porque no entiende nada. Oye, ¿por qué me he pasado de eso? Ah, ahora. Yo me acuerdo lo que había que hacer. ¿Había que están con esto mira ahí ahí ahí están ostras, ¡Ostras! que hay torpedos hay torpedos toma ya está una ya ha derrotado a una se se toma estas cosas eh, moviendo esto del mando no toma se me ha acabado ¡Eh! pero no me hagas eso señorito que yo no he hecho nada a ver ay le da pero pero nada ¡Ah! socorro alguien me está persiguiendo es muy malo alguien muy malo me está persiguiendo De estrella ¡Chiririririr! ¡Me caí a el mar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Con bueno, esto iré más rápido, con las jochas Voy más rápido ¿Lo ves? Así voy más rápido Ya, ya, ya, ya, ya. Adiós. Ay, venga ya! Coge la moneda la, la, la super y ya está. Bien. ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, es vale. <risa> que no hemos hecho eso. ah no pero es que de ese yo también le decimos pero es que ese no lo hemos hecho tío y encima solo tengo 99 a ver cuánto me pide ese yo creo que 400 ¿no? tal vez a ver cuánto me piden a ver siento por dios 400 no veas bueno y es lo que he dicho yo he dicho tal vez 400 y sí, 400 he tenido una por me a A ver, vamos otra vez a la Galaxia de la Playa Verde, que nos faltan dos por hacer, dos niveles más. Venga. A ver, el examen de la nación. Ostras, mm, tengo un examen de natación, pero si nadie me ha dicho que tenga un examen de natación. Me parece raro porque pone en la cara de ese pingüino así, ¿Eh? ¿por qué lo... Espera, da igual. A ver, voy a preguntarle a ese pingüino eh, grandote y gordito. Eh, pero si no le da ningún tono ni a la... A... ¡Que no quiero! Es broma, así, Vale, voy a aceptar el examen, Jope. Un examen de natación. Pero si ya no tengo goles. Ah, me dice que tengo que encontrar que coja el, el caparazón dorado. Eso fácil. Un caparazón dorado. A ver. ¡Eh, pero si lo tiene ese tío! Te lo quito, a pasar! ¡Oh no! He ¿Por derrotado... ¿Qué ha dicho? No tengo ni idea. ¡Ahí te lo doy, señorito, corre! ¡Oh no! Pensaba que no lo fueras a lograr. ¡Te mereces un medalla de oro enorme! ¡Gracias! ¡Ostras! Se ha probado el examen de natación. ¡Qué bien! a ver, buen trabajo ahora que lo pienso, ¿tú eres alumno mío? Eh, no señorito para nada igual, adiós